Necropsia del caballo. Apertura de la cavidad pelviana. El aparato urinario y el recto se extraen abriendo previamente la cavidad pelviana. Apertura de la cavidad pelviana. Para ello se retira la musculatura que cubre el suelo de la pelvis para localizar los agujeros obturados. Que quedan en la imagen marcados con un círculo rojo. Cortamos por delante y por detrás de los agujeros obturados, siguiendo las líneas marcadas en rojo. Se levanta el suelo de la pelvis dejando libre la cavidad pelviana. A continuación cogemos y levantamos los ovarios seccionando las adherencias y el ligamento meso -obárico. ...y todo el aparato genital femenino lo echamos hacia atrás. A continuación buscamos los riñones... ...los liberamos de sus uniones... ...junto con los uréteres y los desplazamos caudalmente. Cortamos los tejidos a ambos lados de la pared interna de la cavidad pelviana... Localizamos y cogemos el recto, traccionamos y cortamos las adherencias al techo de la pelvis y lo desplazamos hacia atrás junto con riñones, uréteres, vejiga, ovario, útero y vagina. Seguiremos cortando por el techo y los laterales hasta la parte posterior, seccionando la piel de los bordes del ano y de la vulva en el caso de la hembra.